Aló, aló, ¿no? Aló, sí. <coughs> Bueno, espero que buenas tardes. Primero que nada. Buenas tardes. Buenas. Espero que la disminución de audiencia significa que ¿Tanto? es tanto el éxito de mis, mis videos online que la, juen, la gente encuentra que no vale la pena venir a clase, ¿no? Entonces yo veo siempre el lado positivo. ¿Y? Eh, por otro lado, ustedes ya eh, todos deben saber <coughs> de que les informé algo que ya estaba informado, de hecho, que era la primera prueba de este curso, es el 17. ¿Ya? Entre, ¿Eh? no se va a arrepentir. <risas> Aquí están bien. Entonces... Eh, la primera prueba es el 17 y como a este profesor le gusta innovar, qué sé yo, y, y, y además el objetivo es que ustedes aprendan algo, eh, fuera de simplemente el contenido, eh, esto de las pruebas online que han tenido que hacer es totalmente intencional para que se familiaricen con el sistema de dar las pruebas. Porque es ese mismo sistema el que voy a aplicar para la PEP 1. ya Entonces, ¿cómo va a estar hecha la PEP 1? La PEP 1 va a estar hecha de la mitad de preguntas de alternativa, tomadas de un banco de preguntas más o menos grande, ¿ya? pero que todas versan respecto al capítulo 3 de ese libro. Entonces, a cada uno le va a tocar una prueba distinta, eso es la gracia. ¿Ya? Y, además, las, las respuestas se revuelven, ¿ya? Eh, Y la, la otra mitad de la prueba van a ser preguntas de desarrollo. Es decir, para tener que escribir en el teclado, ¿ya? Así los que son más capos, así los como yo que no son tan capos escriben con dos dedos, ¿Ya? Así que como no hay sala de computación que pueda albergar a todos ustedes al mismo tiempo eh, solicité y el permiso me fue otorgado por la vicedecana de utilizar todas las salas de computación de la facultad que son dos eh, para tomar la prueba ese día y, si, y como aún así no alcanza porque son 40 computadores si es que están todos 100% funcional eh, vamos a hacer dos turnos es decir la prueba no va a ser tan larga ya va a estar diseñada para que la puedan responder en 30 minutos si es que saben es decir a diferencia de una prueba que suele ocupar todo un bloque no va a haber tiempo muerto y es ¿qué quiere decir tiempo muerto ese tiempo que uno trata de pensar eh, si es que se le ocurre alguna respuesta a la pregunta cosa que en mi experiencia personal eso no pasa ¿ya? entonces en una prueba usted sabe o no sabe no, si es el objetivo de una prueba ¿ya? el profesor se toma la molestia de llegar antes a la clase porque ustedes se dan cuenta que montar toda esta parafernalia de la cámara de video, el micrófono, el PowerPoint demora tiempo. Entonces, en, en días como hoy he tenido éxito porque el profesor del módulo anterior ha abandonado la sala a la hora que corresponde. No así en semanas eh, atrás. ¿ya? Entonces, en la medida de lo posible, siempre trato de partir a la hora que me corresponde. Ya, entonces, alguna pregunta de la próxima prueba que es la próxima semana? Sí, Sí. Es que el correo que mandó, o bueno, en el escudo que transfirió, dijo que la materia iba no a hasta el viernes, ¿cierto? Así es. El tema es que, que en y que y eh, con esa materia que sea más Bueno, obviamente no se evalúa, pero eh, no recibió notificación oficial y como mi experiencia docente eh, suele indicar esa notificación oficial, si es que existe la voy a recibir el mismo día en la mañana y si no existe para mí corresponde hacer la clase y si no viene nadie se da por pasado es, eh, así es como funciona la universidad no, no, les voy a, no les puedo dar ninguna notificación preventiva porque así no funcionan las cosas en la universidad ya porque ha pasado otras veces de que los estudiantes dicen que va a pasar tal cosa y no pasa ¿ya? entonces sí, yo estoy atento a todo ese tipo de cosas pero en tanto la nuestra autoridad de la facultad no diga que pasa otra cosa no todo sigue tal cual eh, naturalmente no voy a hacer tal cosa de correr la prueba porque eso me genera otro problema que es el uso de la sala de computación que ya me costó bastante conseguirla entonces vamos a ver qué pasa el viernes si el viernes si el viernes está eh, no puedo hacer clase, va a entrar hasta las clases de hoy nada más, no puedo evaluar más ok entonces ahora que acaban de llegar en masa podemos empezar lo estábamos esperando se acabó el café, sorry. Eh, Dígame. Eh, el control de hora del jueves-viernes el segundo de o esta, del tercer camino. ¿Es eh, también con la misma. el mismo intento? O sea, la misma cantidad de intento. Exactamente las mismas condiciones. Ahora es medio curioso porque eh, para eso. va a ser la primera prueba, o la segunda, no, la la segunda prueba en que se supone que es para estudiar por lo tanto tienen que leer el capítulo 3 ¿ya? pero en la prueba va a entrar hasta el viento entonces esta es una cosa una inconsistencia si es que llega a, a suspenderse las clases pero en fin <ríe> así es la vida bueno el día de hoy o sea perdón hoy y el viernes vamos a hablar de macromoléculas eh, muchas cosas de las macromoléculas aquellos que han tenido biología en el colegio ya las saben ¿Ya? por eso yo en estas clases trato de mostrarles cosas que no saben ¿Ya? o que no salen en los libros entonces ustedes de la vida del día a día, ustedes saben que eh, las macromoléculas son polímeros, es decir, son moléculas grandes que están constituidas de repeticiones de unidades más pequeñas. El polímero más conocido por usted en el día a día es el plástico, como aparece en la imagen. Pero también hay otros polímeros que uno no los piensa mucho como polímero, más bien los piensa a ah, materia orgánica, que es por ejemplo la madera, que simplemente es un polímero de azúcar. Si ustedes eh, tuvieran la suficiente sensibilidad, le podrían pasar la lengua un pedazo de palo y le sentirían el, saber, el sabor dulce. Pero yo les garantizo que si tienen paciencia, llegaran un pedazo de madera y lo mastican el suficiente tiempo, lo van a sentir de sabor dulce. ¿ya? Es una manera un poco rudimentaria de degradar la celulosa a su componente eh, digamos fundamentales pero se puede hacer ya como para que le crean al profesor que la madera es un polímero de azúcares eh, lo interesante de las macromoléculas que en general públicos eh, ABC y 1 el público A y B eh, como ustedes saben eh, nuestras eh, los seres vivos y en particular nosotros tenemos un porcentaje de nuestro peso muy importante hecho de agua. Como dice ahí, cerca del 70% de agua. Como quiero que entren en su habilidad de inglés, es intencional que aparezcan imágenes en inglés. ¿ya? La única manera de aprender inglés es usándolo, no yendo a cursos de inglés. Al menos esa es la experiencia del profesor. Entonces, interesantemente, a pesar de esta como imagen... Eh, que más o menos lo sabemos del colegio, que gran peso de nuestra gran parte del peso de nuestro cuerpo es agua, hay un porcentaje no menor del peso seco que constituye eh, las macromoléculas. ¿ya? Ahora, <coughs> si vemos dentro de ese porcentaje de grandes moléculas, como indica el esquema acá, si nos saltamos para acá, eh, alrededor casi más del 50% de ese peso de nuestro peso seco, digamos, de nuestro organismo son proteínas, ya, las macromoléculas proteínas y un porcentaje no menor, y esto no es tan intuitivo es, como el 30% debe ser, es ácido nucleico, material genético eso es interesante, que del peso seco las dos grandes cantidades de nuestro organismo no son grasita, a lo, a lo, eh, que es lo que puede pensar alguien de ver a alguien con sobrepeso, sino que un porcentaje muy importante son macromoléculas, macromoléculas proteínas y otras macromoléculas ácido nucleico. Eso es una observación interesante. Y un porcentaje menor son los carbohidratos y los lípidos. ¿ya? O sea, nosotros somos básicamente proteínas y como todas las células tienen ácido nucleico, y tenemos una gran cantidad de ácidos nucleicos en los núcleos de las células no es de extrañar también que tengamos mucho ácido nucleico como el peso seco ¿ya? entonces es una observación interesante entonces dentro de los polímeros que vamos a estudiar están los principales que vamos a ver son los, las proteínas cuyo monómero son los aminoácidos los polisacáridos, o también llamados generalmente hidratos de carbono, eh, constituidos por monosacáridos del tipo azúcar. Los ácidos nucleicos, cuyos monómeros son los nucleótidos, y ahí no aparecen, que son, los, no sé por qué no aparecen, los lípidos, cuyos monómeros son los ácidos grasos, de distintos tipos. Entonces, sí, esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos cada uno, pero básicamente el plan estructural de cada uno de estos monómeros eh, es distinto, eh, dependiendo del tipo de polímero que estamos hablando. Tenemos, por ejemplo, el monómero de proteínas, es el aminoácido que tiene esa estructura, ¿verdad? Tiene un carbono central llamado el carbono alfa. Y lo que es característica, por eso se llaman aminoácidos, tienen un grupo amino, y un grupo carboxilo ¿ya? y además tienen este R que se llama la, en español la cadena lateral que le da las propiedades químicas particulares a ese aminoácido por otro lado tenemos los nucleótidos que sigue también este plan estructural básico que tiene un grupo de fosfato, un azúcar que en este caso por ejemplo puede ser una pentosa y una base <coughs> Del, del cual hay dos tipos, las púricas y las pirimirinas. Ese es el monómero de los ácidos nucleicos. El monómero de los eh, azúcares son los monosacáridos, por ejemplo, tenemos la glucosa, la fructosa por allá arriba. ¿ya? Esta es una representación tridimensional de la glucosa, que es muy, es muy importante eh, su configuración tridimensional. Y en general, y esto es válido para todos los polímeros, nosotros podemos decir que hay dos reacciones importantes que dan origen o destruyen los polímeros. Uno es las reacciones de condensación y otro es las reacciones de deshidratación. Entonces, sea el polímero que sea, ellos están formados por las, condensaciones, las reacciones de condensación perdón, o reacciones de deshidratación es la manera en la cual separamos los monómeros de los polímeros de estos polímeros eh, de los eh, seres vivos ¿alguien sabe lo que es la imagen de fondo que está ahí? ¿o se puede imaginar? ¿alguien viene del extremo sur? bueno, ni tan extremo sur de Chile zona de Puerto Montt, Chiloé ya, usted debería la primera en saltar al ver eso. O usted citalina. ¿Ya? Ya. Esta es una planta que se llama Sphagnum, ¿ya? Y es muy interesante porque. Bueno, como todas las plantas tiene una pared celular muy grande, pero tiene una característica bien notable, que es que.. Eh, debido a su estructura hecha del polímero celulosa, puede absorber grandes cantidades de agua. Entonces, es una de las principales plantas que regula las que se llaman las turberas en el sur de Chile, eh, que son zonas de alta humedad y alta acidez, y lo que hacen es, es aguantar muy bien el agua en el suelo. ¿ya? Entonces, a alguien, hablando de cosas biotecnológicas, se le ocurrió hace un tiempo atrás, eh, oye pero si son tan buenas para chupar agua eh, se podrían hacer pañales con eso ¿ya? entonces la idea resultó muy buena eh, tiene una gran capacidad de absorción de agua pañales hechos de esto el eh, único pero de esto es que ha tenido un profundo impacto en, la, en el ciclo natural del agua en los lugares donde se extrae porque obviamente esto no se planta, ni se cultiva para su cosecha, sino que van a las turberas y lo extraen y queda pelado el asunto. ¿ya? Típica historia que más o menos conocida. ¿eh? Entonces creo que esto se anduvo regulando en algunas partes. ¿Ya? Eh, Pero un ejemplo más de cómo una buena idea a veces no es muy buena para el medio ambiente. Bueno, y el ensamblaje de los monómeros de los polímeros se hace a través de esta reacción química que se llama condensación, que lo que hace es que eh, ustedes tienen que reemplazar este monómero que aparece ahí genérico por ya sea monómeros de proteína, monómeros de hidrato de carbono... Monómeros de ácido nucleico y todos llegan, llevan la misma reacción: una reacción de condensación que en la unión de estos dos monómeros hace que se elimine agua como producto de la reacción de condensación. ¿Ya? Y lo que pasa es que se forma un enlace covalente que está marcado ahí en rojito, allá marcado en rojito, entre estos dos monómeros. ¿Ya? Y así se pueden ir pegando más monómeros y se pueden ir formando estas largas cadenas de polímeros, ya largas cadenas, eh, dependiendo de qué tipo de polímero sea. El paso inverso es una reacción de hidrólisis en la cual separamos los monómeros. Eh, químicamente, si lo vemos estrictamente, el punto químico es agregarle agua y. Al, al polímero ¿ya? y como esto se trata de romper un enlace covalente ustedes ya se podrán imaginar que este esta reacción química no ocurre espontáneamente en los sistemas vivos, sino que requiere la participación de una enzima entonces todas las enzimas que tienen que ver con destruir los polímeros para reducirlos a monómeros hacen una reacción de hidrólisis ¿ya? <coughs> Y los detalles de ese tipo de reacción no los tendrán en este curso, lo verán someramente en biología celular y en profundidad cuando tengan sus cursos de bioquímica. ¿No? Ahí no solamente le importará eh, esto, <risa> eh, las enzimas que participan, o sea, de saberse los nombres, dependiendo del polímero, sino que le importará el balance termodinámico y las velocidades de reacciones, si hablamos de la cinética, que las van a estudiar hasta el cansancio. ¿Ya? entonces ahora vamos a hablar de nuestro primer polímero, el más importante que son las proteínas la imagen de fondo son muchas estructuras tridimensionales de proteína determinadas a través de los años ¿ya? y por proteína me refiero no a un delicioso y jugoso bife chorizo eh, término medio como le gusta al profesor ya o prietas con arroz que le encanta al profesor y nunca puede comer en su casa porque a mi señora no le gustan las prietas con arroz le da como ganas de vomitar así que cada vez que al profesor le invitan a un asado y hay prietas es, es el cielo ya ¿Nadie comparte mi gusto por las prietas aquí? No. excelente entonces ellas esas niñas saben lo que yo estoy hablando han accedido a un Valhalla que el resto del, de la gente no ha accedido en fin bueno ya sé como el profesor le encanta la historia vamos a hablar de dónde viene toda esta historia de las proteínas ¿ya? entonces vamos a empezar con este señor que se llama John Jacob Berzelius ¿ya? que este fue el señor que inventó el término proteína entonces, yo estoy seguro que por en las clases, sus clases de química general se lo van a encontrar en otras cosas, porque este señor, junto con John Dalton, le suena, son puras gente desconocida. Antoine Lavoisier, Robert Boyle, puro, puro desconocidos, cabros que no hicieron nada, digamos. Eh, son considerados el padre de la química moderna. Entonces, esta, este señor, John Jacob Berzelius, acuñó el término proteína por allá, por el 1838, o sea, hace harto tiempo atrás y los que saben griego me podrán pronunciar esto perfectamente, pero yo no sé. Dice el nombre de proteína proviene de la palabra griega eso, ya dos palitos raya arriba una p w una t como chica y un alfa, ya quién sabe cómo se pronuncia eso, que significa traducido a nuestro español prota, ya. ¿Qué significa lo primero o lo, o lo de mayor importancia? ¿Ya? ¿No hay nadie que sepa griego aquí que me pueda ayudar? ¿No? ¿Ya? ¿Cirílico? Tampoco. ¿Creol? No, tampoco. Bueno. Entonces pasaron unos años y este señor como que entró de gracia. Es el, la misma persona. ¿eh? <risa> no nos favoreció mucho en la foto <risa> y bueno eh, entonces al, a este señor Bercellus como dice ahí se le da crédito por la invención de los términos químicos, catálisis polímeros, isómeros eh, lo interesante que la, la definición original de él no tiene nada que ver con, con lo como ustedes usan usa hoy por hoy eh, por ejemplo en, eh, él acuñó el término polímero en 1833 para describir los compuestos orgánicos que comparten idénticas fórmulas empíricas, mm, ¿ya? pero difieren en general del peso molecular. O sea, como que la idea era que era como la misma fórmula repetida muchas veces, ya. Entonces hacía como una molécula más gordota, y entonces la única diferencia era el peso molecular. Eh, es decir, el más grande de estos compuestos se describe como un polímero de los más pequeños. ¿ya? Esa era como la lógica por el cual inventó el nombre. Con, de acuerdo, si nos tomamos a pecho esta definición, que ahora es obsoleta, la glucosa sería un, polime, un polímero de formaldehído, porque es la repetición tres veces de formaldehído, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, estos eran los orígenes de los polímeros. Bueno, pero esta es como la descripción más química, pero no fue hasta que el señor eh, James Summer, hasta 1926, fíjese todo lo que pasó, que hace un siglo, eh, hasta que este señor pudo terminar con las técnicas, eh, que se conocía que las proteínas, algunas de ellas tenían actividad catalítica, ¿ya? Y posteriormente, eh, él pudo trabajar en descifrar la estructura de estas proteínas, ¿ya? la estructura tridimensional. Las primeras como estructura o modelo acerca de las proteínas fueron poco tiempo después de las descripciones del señor anterior. Eh, y una de las primeras proteínas que se, que se terminó su estructura tridimensional fue la hemoglobina, ¿ya? Por allá, por el año 1958. Entonces, con, por estos señores que están en pantalla, que ellos construyeron un modelo. Entonces, fíjense qué curioso el modelo. ¿Qué es lo que hay al fondo de la foto? ¿Así alguien lo puede determinar? ¿Alguien lo dijo tímidamente por ahí? Okay, ADN. ADN, ¿Verdad? Entonces como que parece que era una feria de, oye, mostramos un modelo, por ahí está esa cosa insignificante que se llama el ADN. ¿Ya? Eh, y esto fue, pero esto fue el año 62, o sea, ya se había propuesto el modelo de ADN. ¿ya? Pero por eso hay una, un pequeño engaño con esta foto, que no piensen que es del año 1958, sino que esta foto es muy posterior. Entonces estos señores estaban en alguna especie de feria o lugar donde estaban mostrando su modelo tridimensional. Eh, bueno, ahí no habían computadoras en esa época, ¿verdad? Entonces había que hacerlo como toda mano. Y por ahí, como en un. por ahí por atrás está el ADN, así como piola, te fijas, ¿Ya? Pero en esa época ya se había descubierto o se había propuesto el modelo del ADN. ¿ya? Entonces aquí está lo que sabemos un poco.. Más, eh, más moderno de la estructura de la hemoglobina y el grupo funcional que tiene un átomo de hierro en medio y que es una estructura, ya vamos a ver, que es de tipo cuaternario <risa> ya vamos a ver a qué nos referimos con eso bueno, otro tipo de representación de la molécula de esto ustedes van a ver mucho en química orgánica el único curso que el profesor reprobó en su pregrado fue Química Orgánica 2, ¿ya? Ah, y otro más, físico-química. ¡Ah, qué terrible! Pero bueno, me trae recuerdos espantosos de mi juventud eso. Y aquí está el profesor hablando de Química Orgánica. Bueno, eh, estructura de aminoácido, el mismo esquema que vimos un rato, pero ahora en español. Eh, Aquí está el nombre cadena lateral. También eh, por una deformación del inglés, no, ustedes eh, en general, los científicos, le llamamos el residuo de aminoácidos, ¿ya? El grupo R. En realidad no sé de dónde viene eso, ¿ya? Ahora, eh, bueno, aquí no se aprecia mucho, pero ustedes saben que los aminoácidos que son fundamentales para los organismos vivos son 20, y son agrupados según sus propiedades químicas entonces por ejemplo aquí están dos grupos de aminoácidos fundamentales agrupados según la carga eléctrica neta que tengan acá están los aminoácidos con carga positiva de los que podemos mencionar ahí la arginina la histidina, la lisina y otros con carga negativa como el ácido aspartico el ácido glutámico ácido glutámico muy importante ¿por qué es importante el ácido glutámico? ¿cuál es el principal neurotransmisor de vuestro sistema nervioso central? ¿alguien sabe? la mielina no la mielina es grasa a algunos les gustan los sesos pero a mí no Principal neurotransmisor del sistema nervioso central. Del, del periférico es la acetilcolina, ¿verdad? Eso es lo que uno ve en el colegio. junto Juntura neuromuscular. ¿no? Pero el sistema nervioso central, el que ahora ustedes usan para pensar y estudiar... ¿La ¿no? Pero, pero, no. ¿Tampoco? <risa> Anda cerca. El glutamato el ácido glutámico es eh, es el precursor ya. bueno, el glutamato deriva de ese pues. del ácido glutámico, del aspartato y ¿y por qué las abuelitas decían oye, si mi hijita para estudiar, ¿cómo pasa? ya, porque las pasas tienen dos cosas que le gustan a las neuronas uno que tiene glucosa, que es el combustible es fundamental. Ustedes saben que el cerebro consume así sin hacer mucho. Como el 30% de la energía así por solo estar, solo existir, ¿ya? Ustedes no saben qué porcentaje andarán ahora, ¿ya? Pero andan alrededor del 30. Cuando andan ahí estresados estudiando es más del 30. Y tiene ácido glutámico, ¿ya? O sea, tiene allá. Entonces por eso las pasas son buenas para pensar, ¿ya? Entonces, lo, hay aminoácidos con cadena, cadenas laterales polares, pero no cargados. Y, ah, ese si hay algo que, bueno, se lo voy a dibuj, dibujar porque ahí no se aprecia. Usted, hay una notación para los aminoácidos. Entonces, por ejemplo, la serina que está allá se escribe ser. La notación de tres letras, pero el profesor no hizo nada. Interesante. A lo mejor este tiene función apagar, a ver. Ah, el profesor no sabe toda la tecnología que tiene en sus manos. Ya. Ah, qué conveniente. A ver. ¿Ya? Es que no sabía que esto tenía <risa> Por ejemplo, después estamos... Esta idea es importante. <risa> Uf, qué bueno que no la vieron. Ya. <risa> Entonces, claro, está esta anotación eh, serina, ¿ya? Y parece razonable, pero cuando... El día de mañana, alguno de ustedes se dedica a la bioinformática. Eso más o menos complicado, ¿ya? Andar escribiendo estas cosas. Entonces, uno cuando hace bioinformática, le gustaría tener las cosas más simples. Entonces, existe también una notación en que por cada aminoácido se usa simplemente una letra. No necesariamente la letra coincide con la primera letra del aminoácido. ¿no? Entonces, esto, como que hay, esto es como para que lo entiendan los computadores y esto, y esto es mejor porque lo entiende uno, ¿ya? cuando vean bioinformática en su futuro próximo que no lo van a ver con el profesor eh, se van a acordar de mí ¿ya? entonces eh, hay otros eh, aminoácidos que son muy interesantes desde el punto de vista de la estructura tridimensional de las proteínas y son estos, son los que tienen azufre en su estructura como la cisteína. ¿Por qué? Porque resulta que si tenemos dos cisteínas muy próximas, o sea, dos cadenas laterales de cisteína muy próximas, hay enzimas que permiten que se genere interacciones entre estas cisteínas y se generen los llamados puentes de disulfuro. Y los puentes disólforos son muy importantes para estabilizar la estructura terciaria de las proteínas. Entonces, vamos a ver dentro de unos minutos cómo las proteínas se van plegando y la forma que tienen el espacio, la forma tridimensional o la estructura terciaria de una proteína, eh, hay que mantenerla de alguna manera. Entonces, una manera de mantener esta estructura rígida es a través de los puentes disólforos. ¿No? entonces hay aminoácidos si uno dice oh, hay esta zona de la proteína que tiene bastante cisteína es muy probable que esa, esa zona de la proteína eh, cumpla un rol estructural en el plegamiento de la proteína, entonces es una predicción que uno puede hacer aquí está otro grupo de aminoácidos que son eh, cadenas laterales hidrofóbicas no polares que son por ejemplo, hago siempre este ejercicio, ¿ya? Bueno, no hemos ejercicio de probar cuál plumón funciona, cuál no. Entonces imaginemos que esta es la membrana plasmática, ¿ya? Ahora, la membrana plasmática uno siempre como la dibuja en la célula, en la célula que yo digo, el huevo frito, así, ahí, la célula como que ah, esta cosa es chica aquí pero ustedes saben del colegio que la membrana plasmática es una bicapa que tiene estructura ya la vamos a ver cuando veamos proteínas de membrana ¿ya? pero tiene unos, unos lípidos llamados fosfolípidos y esta distancia en términos moleculares es más o menos grande ¿ya? es tan grande que pueden caber varios aminoácidos ahí, ¿ya? o sea la membrana plasmática es delgada pero no es tan delgada entonces si yo hago el ejercicio aquí teórico aquí en la cabeza de ustedes, si me acompañan, de yo poner un polipéptido, es decir, una proteína formada por varios monómeros de aminoácidos que tienen un enlace que se llama enlace peptídico, por eso se dice polipéptido. Y algunos de estos aminoácidos son apolares, es decir, sin carga eléctrica. ¿En qué están flotando? Lo vimos en la clase pasada. ¿En qué están flotando los aminoácidos, las proteínas? Agua. En agua, ¿verdad? Principalmente en agua. Entonces, a estos aminoácidos polares no les gusta estar ahí dando vuelta, ya sea en el lado intracelular o en el lado extracelular. Entonces, si usted es un investigador de estructura de proteína y, y ve una secuencia de un polipéptido, y resulta que el polipéptido tiene muchos aminoácidos que son eh, no polares, o apolares, como dice ahí, eh, existe una chance muy alta que estos aminoácidos estén juntos y evitando tener contacto con el agua entonces por ejemplo usted podría hacer una predicción si hay muchos de estos aminoácidos en un polipéptido y usted toma este polipéptido y lo tira adentro de una membrana, ¿cómo creen que se va a plegar este polipéptido? Hay varias, hay varias posibilidades, ¿verdad? Estamos otro plumón de otro color. El profesor, en medio monocromático Azul y negro, ¿no? Ya, ya está. Entonces, eh, recordemos: estos son cualquier aminoácido con carga. Y estos son aminoácidos sin carga. Entonces, tengo 1, 2, 3. Estos podrían estar aquí. 1, 2, 3 es una posibilidad, y la posibilidad es que estos, que son apolares, estén adentro de la membrana. Entonces, si yo les hago la pregunta, tengo este polipéptido y lo pongo en una situación donde es apolar, que es donde están este, estos ácidos grasos que son de la membrana plasmática, que el profesor quiere derrumbarles el mito o sea, de que es como delgadita, no, no es delgadita, es bastante gruesa, caben varios aminoácidos adentro, existe la chance que si yo encuentro un polipéptido que tiene eh, bastantes estos aminoácidos apolares, una configuración posible en que ellos se acomoden en la membrana plasmática es así, adentro de la membrana plasmática. ¿ya? Es más... si tuviésemos suficiente aminoácido de tipo apolar yo podría tener muchos ordenados como imagínense que esto va dando vueltas como una espiral y yo podría tener por ejemplo aquí un canal si tengo suficiente aminoácidos polares apuntando hacia afuera y girando en espiral yo podría tener un canal para comunicar el medio interno con el medio externo de la célula y es así como pasa de hecho ¿Ya? entonces es muy interesante eh, no solamente que las proteínas o sea que los aminoácidos tengan ciertas propiedades químicas sino que eso determina un poco las funciones que desempeñan en una célula ¿Ya? y de esto lo vamos a ver acá a rato en este curso cuando veamos por ejemplo estructuras de membranas plasmáticas <coughs> Bueno, y como ustedes saben, eh, como este es un eh, es un polímero, también el, el polímero a partir de los monómeros se forma por una reacción de condensación, ahí está el agua saliendo, ahí está el agua saliendo. Y en este caso particular, en la jerga de la gente que trabaja con proteína, se suele denominar a ese enlace, a ese doble enlace, eh, un enlace perdón, a ese enlace covalente se le suele llamar enlace peptídico ¿ya? ahora, una vez que tenemos esta secuencia larga que es un polipéptido que está formado de muchos enlaces peptídicos le pueden pasar varias cosas ¿ya? Eh, si las si la proteína está dando vuelta por ahí sin ninguna intervención, cosa que solo pasa en la ciencia ficción, uno debería poder predecir a partir de la secuencia eh, aminoácida cómo se va a plegar esto en una solución acuosa. Y eso se hace, de hecho. ¿Ya? Pero como ustedes saben del colegio, eh, hay varias proteínas involucradas, acá una vez que son, eh, son sintetizados así que la historia no es tan fácil ¿ya? pero uno de todas maneras si estas proteínas flotaran en el espacio acuoso uno podría predecir más o menos la estructura que tendría sin intervención de una enzima ¿ya? entonces de acuerdo a la secuencia de aminoácidos ellos se pueden organizar en varias formas entonces eh, uno le llama a esto a la secuencia de aminoácidos uno tras otro uno le llama la estructura primaria de la proteína simplemente decir primero va este aminoácido segundo va este otro, este otro y este otro eso se llama la estructura primaria de una proteína entonces hay algunas cosas que llaman la atención aquí en este dibujo que no sé si se nota tanto pero si se fijan hay como unas cajitas ahí bueno, esas cajitas, si uno lo ve en el libro, se ven como en un cierto gradiente. Eso significa que estos enlaces peptídicos no están en el mismo plano. Están, es como una especie de. Ay, no sé cómo decirlo. Hoja plizada. Una cosa así. ¿Ya? Esta es como una cadena plegada. ¿Ya? Entonces, como que cada, cada enlace peptídico está desfasado respecto al otro unos pocos grados. Creo que son como 30 grados. ¿Ya? entonces, es lineal pero no es plano y eso es lo que llamamos la estructura primaria ahora, cuando tenemos más usted una estructura primaria larga le pueden pasar dos cosas uno que se enrolla a sí mismo y empieza a formar esto que se llama una hélice o nosotros se suele llamar como una alfa hélice ¿Ya? y lo interesante que los enlaces, los oxígenos del grupo carboxilo pueden interactuar con eh, los eh, perdón, los hidrógenos del grupo carboxilo pueden interactuar con los nitrógenos del otro péptido ¿ya? y eso puede generar un enlace del tipo puente de hidrógeno y darle estabilidad a esta estructura entonces eso es muy interesante, espontáneamente la, esta secuencia primaria puede enrollarse a sí mismo y formar esta gran espiral que se llama hélice del tipo alfa y esta hélice del tipo alfa es la, la típica estructura tridimensional que hay por ejemplo en los canales que atraviesan, por eso lo dibuje acá la membrana plasmática ¿Ya? entonces hay, hay un secuencia primaria constituida por aminoácidos que suelen formar una alfa-hélice lo más probable de la predicción teórica sería que esos son constituyentes de una proteína transmembrana, por ejemplo que no necesariamente un canal puede ser como la parte que se ancla al canal ya sea extracelularmente que puede ser un receptor o intracelularmente que también puede ser un receptor intracelular por ejemplo ¿Ya? pero ya vamos a ver estas cosas complicadas de receptores y la otra manera de que los, estas estructuras primarias se plieguen es que con otra estructura, con la misma, eh, puede pasar de que vaya la estructura primaria, se devuelva y se pegue lateralmente a la otra y así y así. Y en ese caso lo que hace no es formar una espiral, sino que es formar una lámina. Y esta es la estructura que se le llama hoja plegada del tipo beta, como dice allá Profe, Dígame. ¿esa es la que se le decía o al menos a mí me enseñaron como sábana beta? también es el <coughs> hay varias traducciones porque eso de, depende de quién lo traduzca al español ¿ya? aunque la la, la, tra, la traducción es que eso viene del inglés que es eh, beta sheet y, y sheet significa tiene varias acepciones. uno puede ser como dijo el, el sheet son las la sábanas de la cama pero también son las hojas las hojas de los cuadernos ¿ya? entonces no sé en qué instante se habrá traducido como sábanas medio raro sí. pero yo también lo he leído en los libros más antiguos pero este libro como está el español relativamente más actualizado se llama hoja plegada del tipo beta ¿ya? Dígame, a través de Sí, a través de un puente de hidrógeno que se llama. Y la del alfa también. También puente de hidrógeno. Y se fijan que es lo mismo, pero en vez de ser eh, así, es como para el lado. ¿ya? Lo que está como puntito rojo esos son los puentes hidrógenos bueno y resulta que una misma secuencia primaria dependiendo ya se imaginarán de la composición de aminoácidos que tenga puede dar uh, en una misma estructura polibéptico grande dar origen a más de un tipo de estructura eh, de plegamiento, ya sea hoja eh, sea alfa hélice o eh, hoja plegada del tipo beta. Gracias por acompañarnos. Fue un placer. Bueno, la gente es muy ocupada. ¿Quién sabe qué tienen que hacer? más importante que ir a clases, por supuesto. ¿Quién soy yo para juzgarla? Ah, entonces... Eh, lo interesante es que una estructura primaria eh, no implica que tenga solamente un tipo de enrollarse en el espacio. Entonces, como muestra este esquema, esta es una misma secuencia primaria que se si sigue por aquí, por ejemplo. Aquí sin plegarse, aquí se, se forma una espiral malla, se forma con una placa beta, después otra espiral de nuevo. Lo repito acá, aquí hay una secuencia lineal de aminoácidos, después se pliega en una espiral, más sigue como lineal relativamente, y acá se pliega como una hoja beta y después vuelve otro plegamiento a, a dar una hélice alfa. Y aquí es donde... pero este es un solo, un solo polipéptido. Ojo con eso, por eso yo hago la, hago la distinción. Y... Eh, esto podría formar por ejemplo una proteína con cierta estructura tridimensional y para estabilizar eso no basta los puentes de hidrógeno ¿no? sino que aquí aparece de manera muy eh, digamos eh, remarcada el que se llama el famoso puente disulfuro que lo vimos hace un minuto ahí está, dándole una cierta estabilidad a la forma ¿no? ahora, esto es cuando tenemos una sola eh, secuencia primaria y como lo dice claramente este esquema cada color aquí es una secuencia de aminoácidos distinta o son en este caso son cuatro secuencias primarias si se cierra la puerta es mejor ya. Entonces, puede existir una proteína funcional que no esté codificada en una sola secuencia primaria, sino que para que alcance la función necesita cuatro eh, subunidades. ¿ya? Y que solamente las cuatro subunidades juntas desempeñan la función biológica para la cual conocemos esa proteína. ¿Ya? Entonces aquí la diferencia es muy sutil. La estructura terciaria es una estructura tridimensional. La estructura cuaternaria es una estructura tridimensional también, pero la diferencia está en que la cuaternaria se forma a partir de varios polipéptidos. La, la estructura tercera se forma de uno solo. Pero ambas son estructuras que existen en el espacio tridimensional y la forma es importante y, y es mantenida por puentes disulfuro. Esa es típica pregunta de prueba que hago y, y yo hago hincapié en eso, de que no se confundan. Estructura ter, terciaria y cuaternaria, lo único que lo une son, es que son estructuras tridimensionales. Pero pues, la estructura cuaternaria de esta proteína está conformada por distintos polipéptidos, no uno solo. Entonces, nuevamente, claro ejemplo de proteínas con estructuras cuaternarias son por ejemplo los canales iónicos que están insertos en la membrana están hechos de más de un polipéptido los típicos canales iónicos, por ejemplo de sodio está hecho de seis subunidades quiere decir que cada subunidad por sí mismo no es funcional sino que el canal en sí mismo necesita seis para funcionar bueno y aquí hay otro ejemplo también de la estructura cuaternaria de proteína dos maneras de representarlo uno con el típico esquema en que se <risa> representa cada cada átomo y se, esta forma globular y el otro esquema es que con este esquema como de... no sé cómo llamarlo, de cinta o de salchicha, no sé <risa> ¿salchicha enroscada? ¿claro? ¿como globo de payaso de, de feria? Digamos. ya Dígame. ¿Cuántas subunidades se necesitan para funcionar? ¿Cuatro? No, depende de la proteína. Por ejemplo, la hemoglobina que vimos, que está ahí, son cuatro, pero un canal iónico son seis. Uno de sodio, por ejemplo. Un receptor pueden ser más. Y lo interesante que tiene a los que les gusta la estructura de proteínas, por ejemplo, que estas estructuras son dinámicas. Entonces, eh, por ponerle un caso lo los. Eh, ya que hablamos del glutamato hace un rato eh, eh, el receptor de ese neurotransmisor se llama de tipo AMPA ¿ya? es un nombre nomás y está constituido de cuatro subunidades pero resulta que cuando se, eh, se cambian a subunidad el canal propiamente tal, que es un receptor canal se vuelve más eficiente o en términos eléctricos cuando sepan un poco más de físico-química más adelante eh, su conductancia aumenta o sea, ¿entre más tiene? No, no, no, no cambia la composición entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿y cuándo cambia la composición? por ejemplo, en los procesos de aprendizaje eh, cuando un ratoncito y esto es experimental Ratoncito sometido a un en entrenamiento, la composición de subunidades de, de esta proteína es que es el receptor de membrana cambia y se favorece uno con respecto a otras. Entonces, ahí están las bases del aprendizaje, las bases moleculares del aprendizaje. ¿ya? Pero de eso no les vamos a hablar en este curso, que fome. ¿eh? En eso trabaja el profe. Entonces, es interesante de que eh, lo que pasa a nivel molecular. A nivel de la estructura de proteína tiene consecuencias a nivel del individuo. Creo que tengo una duda. ¿no? Que, por ejemplo, cuando hay situaciones como enfermedades, ¿eso también tiene que ver con configuraciones diferentes de las proteínas y esas cosas? Sí, pues. Por ejemplo, hay lo que se llaman canalopatías. Sí, sí, mi profesor se queda pegado en los canales. Hay canalopatía, es decir, hay enfermedades que lo que hacen es alterar esta composición de las proteínas y este canal que desempeña una función importante no se desempeña bien. Entonces, por ejemplo, hay consecuencias de tipo conductual, como problemas de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, ustedes que van a ser estudiantes universitarios, eh, es muy probable que los estudiantes de medicina ahí se usa mucho, le, le, le ofrezcan eh, modafinilo, o así, creo que así se llama, que es un, que una, un agonista de un tipo de receptor, no me acuerdo bien, creo que es el AMPA, a nivel neuronal. Un agonista es aquella sustancia que no simplemente se une, sino que modifica la estructura de la proteína, por lo tanto su funcionamiento. Entonces, eso es lo que en inglés se llama cognitive enhancers. ¿Cómo se dice en español eso? ¿Es como potenciador cognitivo? Sí, potenciador cognitivo. Entonces, la gente cuando va a estudiar para una prueba toma de esta cuestión. Y eso es muy común en los estudiantes de medicina, porque tienen más acceso a las drogas que ustedes. Ustedes tienen acceso a otro tipo de drogas que no, no sé si sirven tanto para estudiar. ¿Ya? Modafinilo, dije. Y la nota, ¿no? Anotan, ¿ah? como que despierta? <risa> el único apunte que tengo en la hoja. No lo digo para pelarlo a ustedes, sino porque ustedes saben que esto está en video, entonces. Es como una pérdida de tiempo tomar apunte. ¿eh? <risa> ¿Qué termina la historia? Bueno, entonces, el problema: el problema con el famoso modafinilo, eh, que genera un. Un, un efecto secundario. ¿Ya se acuerdan de los perros y los gatos? No, no tiene que ver con eso, no. Usted no es noticias ni, ni se ríe. El, el, eh, no, que genera trastornos de sueño. Entonces, la gente que consume por periodos prolongados estos eh, potenciadores cognitivos, de los cuales hay varios, eh, después no puede dormir. Y eso genera un efecto contrario en el largo plazo, porque si no podéis dormir, no descansa Uno, una de las cosas fundamentales para la consolidación de la memoria de largo plazo. Porque ustedes son expertos, sin que lo sepan, en memoria a corto plazo. ¿Cuál es la memoria a corto plazo? Calentar la materia antes de, el día antes de la prueba. Ahí, hasta la... No, Bueno, yo cuando era joven podía estar como las. No, no me da el cuerpo, ¿ya? Después tenía que usar drogas, ¿no? <risa> bueno, pero yo era pobre, no sé, Coca-Cola con café, ese tipo de cosas. Rasca al alcance de cualquiera. ¿no? <risa> ¿Ya? Era estudiante de una universidad pública también, así que.. ¿no? Ay. Entonces ahí ya mi Coca-Cola con café ya. Y, ¿Por qué le estaba contando? Ya se me olvidó. <risa> ya, el, no, y eso nos genera el trastorno del sueño, ¿ya? Ya. <risa> pero, bueno, vamos a ver... Eh. Bueno, por o ser, se le fue la onda, es que ya... Para mí los días martes es como si fuera viernes para ustedes. Así de cansado estoy en un martes. Porque, porque yo hago clases los sábados. Entonces quedo muerto. Y los domingos son para mi hija, y, y es como tenerlo... Es como tener la, jugar con todo usted al mismo tiempo. <risa> sí, ocho años, mucha energía. <risa> ya. Eh, entonces, profesor, no descansa, básicamente. Hidratos de carbono, azúcar y ahora nos vamos a pasar al, al otro polímero que es importante para los sistemas vivos, que son los azúcares. ¿Ya? Azúcares como esos terrón de azúcar. Y a propósito, de azúcar, ya que profesor, ¿le gusta saber dónde vienen las cosas? ¿Dónde viene el azúcar que se consume aquí en Chile a propósito? ¿Alguien sabe? La remolacha. ¡Ah! Los felicito. Y esta misma pregunta a mi otra clase paralela que son de químico y nadie, nadie sabía. El compañero lo dijo por ahí. La remolacha azucarera. Remolacha azucarera. Mira, con nombre y apellido. ¿Ah? Claro, en eh, países como Chile no podemos tener, como me respondieron en el otro curso, caña de azúcar. No, aquí no es país tropical. <risa> en otros países como Brasil, como el norte de Argentina, eh, efectivamente el azúcar se obtiene de, de caña de azúcar porque es clima tropical, subtropical. ¿ya? Y, pero acá como es, es muy frío, así que en, ni los gomeros aguantan el invierno. ¿ya? <risa> que hacer algo que aguante el frío y para eso eh, se usa la remolacha azucarera ¿ya? como esa que esté, le presento la remolacha y donde está más eh, donde se planta más eso es eh, séptima región principalmente, sexta también la octava me imagino que también algo ¿ya? y hay grandes empresas como la que mencionó el compañero de la alianza que ellos tienen lo que se llama poder comprador. Entonces tú vas con tu agricultor que tu único patrimonio es tu tierra y dice quiero quiero plantar remolacha este año y ellos te ponen todos los fertilizantes, qué sé yo, todo al gusto. ¿no? Entonces yo eh, el único problema de la remolacha, bueno, como a, aquí básicamente lo que estamos haciendo es transformar enlaces covalentes. <ríe> o sea, llenar generar eh, moléculas que tienen muchos enlaces con lente y mucha energía ya. entonces eso también degrada mucho el suelo pero le echamos salitre, le echamos fertilizante matamos la, las abejas y eso a le importa ¿no? <risa> en fin todo tiene consecuencias de la producción industrial del azúcar que muchos de ustedes no consumen porque comen esas toman esas porquerías de edulcorante ¿Ya? ya hablamos de eso verdad en una clase pasada ya entonces no voy a dar la lata entonces eh, como dice el título del aquí esta es la parte forma de la clase que el profesor tiene que repetir la misma diapos del, del libro entonces el profesor podría hacer esto pero no, el profesor tiene que mostrarle el libro que después los estudiantes se quejan, si ustedes son buenas para quejarse. No, es que no vimos la materia, ya ahí está la materia. ¿ya? Entonces, eh, pucha, aparte la, eh, la remolacha es lo máximo que llegó el profesor de esfuerzo intelectual para encontrar la historia de algo. ya. La proteína ahí se, se lució porque les conté cosas que no sabían. ¿ya? Y no está en los libros, lo que les mencioné. Está en Wikipedia. Pero bueno, nadie lee Wikipedia en inglés, que en español es mucho menos que en inglés. ¿Sí? Así que si van a Wikipedia, vayan a leer en inglés, no en español. Entonces, eh, bueno, que hay algún azúcar. Ustedes ya tienen, han tenido algo de química, me imagino que saben que eh, este tipo de representación. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa? Fischer, creo. ¿Y esto representa que están en un plano distinto? Esos, esos carbonos que están ahí, que son más gruesos, están como en una representación 3D, o sea, de algo, una representación 2D de algo 3D, ¿eso quiere decir? ¿Newman? Ya, ven, ustedes saben más que yo. Entonces eso representa una molécula de, de azúcar y qué es lo que es interesante para uno desde el punto de vista biológico que está eh, es un plano ¿ya? en realidad no tiene esa forma químicamente, sino que tiene lo que llama, lo que uno llama una forma de silla una, una cosa así más o menos así son como los azúcares ¿ya? y eso ya lo hablamos en el, la clase pasada que era muy fome la clase pasada entonces le hablé de eso porque está aburrido eh, le hablé de que los edulcorantes eh, juegan a que receptores de la lengua reconozcan esta forma ¿Ya? entonces cualquier cosa que usted le ponga en esa forma de sí ya sabe dulce, es curioso ¿Ya? y no necesariamente tiene que tener carbono y hidrógeno como estos azúcares entonces hay azúcares muy importantes como la pentosa los azúcares de 5 de carbono que están allá arriba que tienen son componentes fundamentales de las cadenas de los ácidos nucleicos y estos otros eh, las sexosa eh, que son azúcares que se utilizan mucho en el organismo como fuente de energía ¿Ya? entonces al igual que existen los enlaces peptídicos Creativamente a alguien se le ocurrió que existen los enlaces glucosídicos y es la misma historia hay reacciones de condensación donde se libera agua como sale aquí agua para formar un enlace glucosídico entre dos monómeros de azúcar y también para eso bueno todos estos son claro y lo interesante de que eh, existen de manera estable varios azúcares como, eh, como un polímero de dos azúcares y esos son los disacáridos ¿ya? entonces son como una forma común de encontrar en la naturaleza de hecho azúcares o sea, polímero entre comillas pero de dos monómeros y son los disacáridos ¿ya? aparentemente es, es como una cosa estable así por, por ejemplo aquí tienen la sacarosa ¿ya? la sacarosa es un disacárido ¿ya? bueno y cuando vimos en la diapositiva al inicio de esta clase eh, existen grandes polímeros eh, de azúcares que forman estructuras bastante sólidas como la celulosa ¿ya? y y la gracia, y aquí hay una diferencia un poco con las proteínas, que estos hidratos de carbonos pueden formar estructuras de tipo ramificada. Entonces a partir de un de esto, este grupo eh, eh, de este carbono, eh, puede generar otro enlace y empezar a, a, a generarse otra cadena y con eso se forma una estructura mucho más empaquetada y, y aquí tienen ejemplo entonces si es una estructura lineal en que hay una eh, cadena de azúcares uno al lado del otro se puede conformar una celulosa si tienen una estructura de tipo ramificada tienen el almidón que es la que está al medio y altamente ramificada como esto que es azúcares de, eh, de animales está el glucógeno por ejemplo que es una fuente de almacenamiento de hidratos de carbono en el caso de los células animales y así más o menos como se ven fibra de celulosa depósito de almidón y depósito de glucógeno en el hígado que es donde se almacena ya, ah, y eso era la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Eh, a mí me quedó una duda Jorge. cuando usted habla de hidrólisis y lo otro era condensación, condensación e hidrólisis. ¿Uno lo puede comparar o hacer un sinónimo de anabolismo y catabolismo ¿no? debido a que es como un romper, un malo No eh, ¿Cómo sería de, mira, depende, mira. Una cosa que uno tiende a pensar, pero que en realidad eh, es mala mnemotecnia, es, yo, yo pensaba en la en la condensación, que era, ya si era condensación del agua, era eh, era que se generaba, eh, se metía una molécula de agua, pero en realidad la condensación es desde el punto de vista del polímero. Entonces uno si piensa de esa otra manera como que se va a confundir. Condensación significa unir el polímero y sale una molécula de agua. ¿Ya? Eh, en ese sentido uno podría decir que es una deshidratación. ¿Ya? Pero el profesor a veces se equivoca, entonces por eso yo puse atención en, en esto de que se refiere del punto de vista del polímero. ¿Ya, ya chicos? Eh, ¿Han visto las clases online a propósito? Sí. en sus momentos de ocio así se van a acostar y le ponen la tela así ponen YouTube dicen que entra ya ya nos vemos el próximo viernes si es que algo pasa